dirección es, la carretera GI 614 así que amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram hoy toca ver una de las esquinas del país el Cante Creus Estas vistas eh, que tenemos el Mediterráneo. ¿Eh, ¿Has visto qué chulo? Una pregunta, para Cante creus, bueno, poble, la rotonda a la última sortida. Vale, Val. a km. Fantástico, Merci. La para la creus, para a la izquierda. lo indica bien el señor agente de, de la policía municipal por cierto, un saludo ¿eh? a toda la gente de, de los cuerpos de seguridad Uah, oh, oh. joder, con los baches carreterita, aquí te cagate, te cagate, que, llevo. <risa> para flipar por aquí. Hostia, tengo que te cagate, que, que, que, cagate, te cagate, que cagate, que, cagate, que, cagate, te que te que, que, no te cagate, no que, cagate, te que que, tan tan tan tan tan tan tan que, esto de excursiones por aquí Buah, divertido no divertido adiós Va, que no es para tanto, que llevéis 4x4, coño, venga con el 4x4, hombre. Bueno. Aunque sea un parque natural, si hay asfalto habría que conservarlo, no digo yo. Si un día lo pusieron es que en su día estaba bien. La verdad es que esto parece otro planeta ¿eh? Estar aquí ¿eh? Toda esta zona del parque natural La roca, la picha Mira, parece una picha eso ¿eh? Allí está el faro Hasta allí tenemos que ir Con el sitio Eh, sitio guapo, eh Aquí no hay radares ¿No? Aquí la velocidad máxima son 10 km por hora en el Cate, creo. Vamos del de Creus, lo que es la parte del faro del restaurante nos queda detrás y nada. Ahora vamos a hacer la carretería esta tan peculiar. Ve eh, qué cala más chula, ¿eh? Bonito, ¿eh? Aquí las calitas estas que se ven por ahí. Mira los barquitos, qué guays, qué vips ¿Eh? que hemos dado corriendo por aquí ¡Uy! que se te ha caído algo! por cierto si algún día venís aquí al barecillo este que es súper bonitas las vistas y tal uh, intentar pedir algo barato <ríe> yo he cometido el error de decir venga va Dos coca colas sí, y unas patatas bravas 17 euros que van han clavado Hostia Y encima de ahí con las avispas Atención que vuelvo a pillar otra vez la cosa esta ya pasado el tiempo ¿eh? por este sitio ¿Eh? ¿has visto qué curioso? ¿Eh? con las barquitas ¿eh? Hostia, a través de la moto, hola, Charly, ¿cómo estamos?